Tener insomnio es síntoma de estar viviendo, en estado de alerta, un conflicto en el que podemos llegar a sentir miedo, culpa, angustia y otras emociones. Lo que provoca pensamientos negativos encadenados, porque no se es capaz de aceptar las cosas como son, y la mente se mantiene activa con el objetivo de cambiarlas y actuar ahora, ya mismo, sin demora, para no perder el control. También, hay que tener en cuenta que el conflicto puede no ser actual, sino que se esté recordando momentos del pasado en los que, a la hora en la que aparece el insomnio, sucedió algo dramático o se esperaban malas noticias. Un método eficaz para salir del bucle mental es darle un minuto de tiempo a las voces internas para decir lo que quieran, sin juicio y luego mantener la atención completa en el sonido de un cuenco vibrando hasta que llegue a silenciarse. Repetir este proceso de hablar y escuchar logrará que la mente se relaje hasta conciliar el sueño. Deja que tu mente hable de lo que teme, en silencio o en voz alta, durante un minuto. Yo te aviso cuando llegue el momento. Y ahora mantén la atención en el sonido del cuenco hasta que se apague completamente.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 Cada vez que me disponga a dormir, mi mente detendrá y eliminará todos los pensamientos, sensaciones de preocupación o cualquier otro sentimiento que me impida dormir. Mi mente y mi cuerpo descansarán profunda y completamente, regenerando todos mis tejidos y llenándome de energía, de modo que al llegar la hora de despertar que haya elegido, mi cuerpo y mente se activarán fácilmente, centrados en todo lo positivo que traerá el nuevo día, percibiendo todas las opciones creativas y de crecimiento que se den a mi alrededor, permitiéndome relacionarme armónicamente con todas las personas que me encuentre. Esta programación empieza en este momento y se mantendrá activa, hasta que conscientemente decida pararla. ¡Feliz sueño!